Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Amaya. El siguiente video que van a observar pretende indicarles el rol que ha de cumplir un mediador o un tutor en un ambiente virtual de aprendizajes. A su vez, conocer sus competencias y sus funciones y el proceso de acompañamiento que debe realizar metodológica y pedagógicamente en un entorno virtual de aprendizaje. Espero que sea de su agrado. Vamos a indicar las características y el rol de acompañamiento del mediador en un ambiente virtual de aprendizaje. Para eso hemos indicado inicialmente algunos conceptos emitidos por algunos teóricos. En el primer cuadro podemos observar el concepto emitido por la profesora Diana Patricia Ospina Pineda de la Universidad de Antioquia que indica que un entorno de aprendizaje es el, es el cual mediado por la tecnología y que facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Para aduar y sangrar en el 2001, consideraron que los entornos virtuales de aprendizaje son espacios que permiten aprender, sin coincidir en el espacio ni en el tiempo, y asumen las funciones del contexto de aprendizaje que en los sistemas de formación presencial desarrolla el aula. Para Vidal Pulga, en el julio de 2004, estableció que es el medio de comunicación a través del cual se puede realizar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para Gutiérrez, en el 2007, consideró que es un instrumento de mediación que propone una estructura de acción específica para aprender y desde donde cada estudiante representa sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje tecnológicamente mediado ...por las posibilidades de acceso a la información y a la comunicación de un modo original. Aquí observamos algunas plataformas virtuales... ...dentro de las cuales se pueden desarrollar estrategias de aprendizaje. Tenemos eh, el sitio de Claro ...el de Moodle, ¿sí? En plataformas virtuales bajo la consigna de desarrollo de, de software libre, código abierto el campus virtual de, de doqueos el campus virtual de la plataforma o de la plataforma virtual de chamilo y el de educaplay.com estos son algunas, algunos sitios que nos ofrece la comunidad internacional de, de software libre en el cual podemos desarrollar propuestas de estrategias de aprendizaje sin olvidar que el ambiente de aprendizaje pues, es un escenario donde se desarrollan condiciones de aprendizaje y que se contemplan las condiciones de materiales, las relaciones interpersonales básicas entre los actores, que es el profesor y el estudiante, la organización y la disposición de ese ambiente, las pautas de comportamiento que debe establecer en el, el mediador, eh, las diferentes estrategias que permitan las relaciones entre las personas y los materiales de estudio, los roles que se deben de establecer, establecidos en, en, en toda una planificación que el mediador establece y las actividades o estrategias pedagógicas a desarrollar. Para eso entonces es necesario entender qué es un mediador. Eh, he traído a colación el concepto del aula virtual, donde dice que eh, es un, el rol del personal docente cambia en un ambiente rico en TIC. el profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesita para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. En otras palabras, el docente pasa a actuar como gestor de, la, de los diversos recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador. Gilbert y otros, en 1997, Salinas en 1999 y Piris García en el 2002, establece que se suele aceptar que el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos a ser un mediador en la construcción del propio conocimiento. En tal sentido, pues vamos ahora a explicar el Entorno Personal de Aprendizaje y Participativo, el PLEP, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estando en el Entorno Personal de Aprendizaje y Participativo, de la Universidad Nacional Abierta de Abierta a Distancia nos encontramos con seis entornos a través de los cuales se establece eh, el mediador establece la estrategia de aprendizaje que ha a de desarrollar el estudiante observemos el primero, el primero es eh, un entorno llamado información inicial el cual el mediador eh, da la bienvenida a todos, a todos esos estudiantes se crea un foro de noticias en el cual eh, se da a conocer algunos elementos informativos que son necesarios que el estudiante los conozca se crea el foro general del curso donde eh, se hace la introducción, se hace la participación de todos los eh, estudiantes eh, dentro del proceso inicial se, eh, se entrega la agenda de cronograma de actividades se hacen los acuerdos del curso, se crea un enlace para las preguntas frecuentes y se genera el instructivo para navegar, para navegar en los entornos del curso. Estos son los elementos básicos eh, donde, pues, donde se realiza el, el primer, la primera relación o la primera eh, interactividad que tiene el estudiante con el entorno virtual, el de la UNAP. ¿sí? Vamos a segundo. El entorno de conocimiento. En el entorno de conocimiento encontramos el sílabos, eh, todo el contenido del curso y cada una de las unidades con sus referencias bibliográficas o con todo su material de estudio. Es importante destacar que en cada una de las unidades eh, se encuentran lo que son las lecturas requeridas o fundamentales y lo que son las bibliografías o lecturas complementarias. De cada una de las unidades que se que comprenda el curso. En el aprendizaje colaborativo, en este entorno, podemos observar que se encuentran, eh, en el foro de aprendizaje colaborativo se encuentran todos los módulos o todas las unidades del proceso de formación que ha de contener el curso, más el conjunto de herramientas que se ha de desarrollar en cada una de los módulos o de las unidades. En el aprendizaje práctico es un ambiente donde el estudiante ha de desarrollar algunos, eh, algunas actividades ya prácticas. En este caso eh, hay una herramienta que se llama Nube de Palabras en el cual se pueden desarrollar actividades con herramientas web 2.0. En la evaluación y seguimiento, en este entorno, ¿sí? encontramos el portafolio eh, individual ...donde eh, cada estudiante podrá eh, realizar en una bitácora, podrá realizar su seguimiento... Eh, ...generando un proceso de autoaprendizaje donde va a encontrar sus competencias, sus debilidades y sus fortalezas a su vez. Y en el entorno de gestión nos encontramos con, eh, con toda la documentación propia de la Universidad Abierta de Distancia... Eh, vamos a encontrar las políticas y los reglamentos del estudiante, las redes académicas propias de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y cada uno de los elementos curriculares que definen eh, eh, todo el constructo académico de la universidad. Estos son los seis ambientes, eh, los seis entornos donde el mediador ha de eh, realizar toda su planificación para el proceso de formación de los estudiantes. Espero que con este corto video eh, se haya podido comprender el entorno eh, virtual de aprendizaje de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Nos vemos en una próxima.